Pero yo quise poner un pequeño altar para el niño Jesús con su rosario. Este cuadro ya lo tenía mi mamá, es de la familia. Y aquí hay una Biblia y unas flores en pastores. Bueno, ahora vamos a, ir, a, vamos a irnos para dar unos datos interesantes y algunos avisos. Pero antes de comenzar estos datos interesantes, recuerden que no importa de cuánto niveles estos si es muy grande, si es muy chiquito, importa demostrarles a nuestros seres que ya se nos fueron al cielo. Cuánto amor y cariño les teníamos. Bueno, ahora sí vamos a hablar. Esta tradición sobre el Día de Muertos es mucho, mucho antes de que los españoles llegaran. Es muy antigua, pero antes nosotros le dedicamos más de seis fiestas y normalmente iniciaban en agosto. Pero ahora, pues ya no más le dedicamos una por la colonización española. Ahí ahora vamos a hablar de. Qué día se celebra a cada difunto. El 27 y el 28 se celebran en nombre de las personas que murieron accidentados o que murieron de forma muy repentinamente o de forma violenta. El 29 para los ahogados y el 30 para los niños o bebés que murieron antes de ser bautizados, que murieron en el vientre de la mamá o momentos después de nacer. El 31 y el 1 de noviembre se celebra en nombre de los angelitos y muertos chiquitos, o sea los niños. Y el 2 de noviembre se celebra para los ya grandes, los adultos. Bueno, pero en realidad se manejan muchas fechas, pero aquí en nuestro país lo más importante son el primero, que es el Día de los Santos, los niños chiquitos, y el segundo que es para las personas más grandes. Pero no importa qué tan grande en nuestro altar, si es chiquito, chiquitos, si es grande, no, simplemente es una pequeña maquetita. Simplemente importa el amor y el cariño que le mostramos a nuestros seres que ya se murieron. Pero bueno, yo ya me voy, porque pues ya se me hace tarde, ¿no? Para... El altar de muertos. Uh -huh. Ajá. Yo ahora no... Mira, no... no... ahora no, pero... ¿Cómo me voy a ir? ¿Sí? Hola, mohitos. 10 Bienvenidos al canal de 10 mohitos. Hoy les voy a enseñar cómo hacer un altar de muertos, qué cosa lleva y algunos datos pequeños e interesantes. Pero está muy oscuro, ¿no creen? Así que vamos a aprender algo más porque con esta pequeña velita no creo que podamos iluminar mucho. A ver. Ay, ay. Bueno, vamos a empezar con lo primero. Aquí al parecer cuando van a caminar está un camino de pétalos de flores de pasuche y algunas flores de papel. Si quieren que hagamos un video explicándolas, lo podemos hacer. Primero. Lo segundo que vemos es un crucifijo de flores de semipasuche que representa los puntos cardinales. Luego está el primer escalón. Que aquí hay un dato interesante: hay muchos muchos altares, porque esto tiene su chiste. No simplemente es un pequeño altar, ya que hay de dos, de tres y de siete. El de dos representa la tierra y el cielo, el de tres la tierra, el purgatorio y el cielo. Para los que no saben qué es un purgatorio, es donde limpia las almas y les llevan a su descanso. Y el de 7, que es el más tradicional de México, representa los pasos que tiene que llevar el alma para ir al cielo. Y también los 7 pecados capitales. Bueno, sigamos con el segundo escalón. Aquí podemos ver una ofrenda, un santito, un pan de muertos. ¡Ah! Y aquí donde agarra la veladora. Pero recuerda no dejar veladuras prendidas, ¿eh? que pueden hacer incendios si no están en supervisión de un adulto. Después, en el cuarto escalón, que es el más elaborado, el más grande, está Veladora, las fotos de nuestros difuntos, claro, unos pancitos y su comida que mal al gusto, otro pan de muertos gigante y la sal. Y el molito, recuerden que es muy, bien rico. Ah, pero venimos con la sal. La sal es para purificar el alma de nuestros difuntos. Y ahora vamos, en el... vamos con el cuarto escalón, que tiene algunas flores en pazuchis naturales, papel picado. Un cafecito negro, no es eso, es café Y un pancito En el quinto escalón tenemos tres en pasuchil, algunas escaloncitas Aquí pueden poner lo que quieran y pueden investigar más Pero aquí en vamos a necesitamos ponerle algunas decoraciones para el pequeño espacio En el sexto escalón tenemos frutitas y un pequeño crucifijo Y en el último y el más importante, el séptimo escalón Tiene un gran crucifijo y un pequeño rosario Aquí le pueden poner una cadena de flores, un arco de flores, para que nuestros difuntos vayan a escapar en paz. Nosotros no lo pusimos por el espacio, ya que se iba a ver un desfacado y se iba a tirar todo encima de nosotros. Y por cierto, casi se nos cae. Y aquí se... Señor, aquí estoy, frente a mí.